It can. Bienvenida a nuestro quinto y último día de la semana de preservación de libros y documentos. En nombre de la Universidad Francisco Marroquín, les doy, les doy la más cordial bienvenida. Para cerrar hoy nuestro evento, vamos a cerrarlo con broche de oro. Vamos a tener el honor de contar con la participación de Gemma Contreras. Ella es subdirectora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación de Valencia, España. Licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, donde obtuvo el DEA y el Doctorado sobre la Tinta de los Manuscritos Valencianos 1250 y 1600. Además, es licenciada en Bellas Artes, especialidad en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es profesora en el Máster de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico ...por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que cursó con anterioridad. Desde 1999 trabaja para la Generalitat Valenciana como restauradora de obra gráfica y material de archivo. Y en, 2000, y en el 2008 ganó la plaza de jefa de sección de este departamento en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, institución que dirige desde noviembre del 2015... Tiene dos libros publicados sobre patrimonio y conservación y 50, 50 artículos sobre restauración de papel e investigaciones relativas a los materiales y las técnicas de aplicación. Ha impartido cursos de conservación y restauración de obra gráfica y material de archivo en diversas universidades españoles e internacionales. En el País Vasco, Sevilla, Nicaragua, Ecuador, Estambul y Guatemala. Gema compartirá con nosotros hoy sobre la tinta negra de escritura en los manuscritos de archivo, identificación de componentes, análisis y recetas de elaboración. Bienvenida, Gemma. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por haber pensado conmigo, por darme esta oportunidad de estar con la gente de Guatemala y con la gente de América a la que tanto estimo y aprecio. Y muchas gracias, Marisol, por tu magnífica presentación, por tus elogios. Y bueno, pues eh, la verdad es que el tema que habéis propuesto para eh, la Semana de la presentación pues tiene una pregunta que nos deja a todos, bueno, pues eh, un poco en la duda, ¿no? Conservar, preservar o restaurar. Eh, yo he intentado aquí resumir un poco qué sería cada cosa, ¿no? Antes de empezar, empezar con, con mi conferencia, ¿no? Y, y bueno, eh, pensando un poco, aunque después haremos un debate pues entiendo que eh, las tres cosas son necesarias, si no eh, conservamos el patrimonio, si no lo guardamos, por ejemplo hay un archivo en Bolivia que salvaron de, de ser quemado, eh, estaba literalmente en la basura y hoy en día es patrimonio de la humanidad, que es el archivo minero, bueno pues si alguien nos hubiera preocupado de conservar ese patrimonio no lo tendríamos. Otra cosa es, una vez tienes el, pat el patrimonio conservado y custodiado, preservarlo, o sea, darle las condiciones adecuadas para que eh, se pueda perdurar en el tiempo. Y, bueno, en, en un tercer lugar, y no por ello mmm, menos importante, es la actividad de la restauración, que es, bueno, pues, aquellos materiales que, por el paso del tiempo, deterioros por daños ambientales o por otro tipo de daños, bueno, pues han tenido eh, un deterioro que podemos revertir para su mejor conservación. Desde luego, restaurar sería la última opción, es, es más importante preservar, porque se puede preservar de modo colectivo mucho más patrimonio y restaurar sería una cosa más individual, pero en ningún momento yo descartaría ninguno de los tres conceptos. ¿De qué os voy a hablar hoy? Bueno, pues esto entraría, digamos, en el campo de lo que se llama conservación, porque conservar no es solo... Pues, como os he puesto el ejemplo del Archivo de Bolivia, de guardar los documentos, sino que hay que eh, estudiar, estudiar el patrimonio. Eh, en este caso, eh, esta semana estamos hablando de patrimonio bibliográfico, patrimonio archivístico y eh, es muy importante conocer muy bien los materiales con que están hechos para comprender su deterioro y preservarlos para el futuro a partir de ese conocimiento. Yo os voy a hablar de la tinta de escritura, estoy seguro que todos los que me estáis escuchando habéis visto mmm, textos manuscritos con tinta negra, que hoy la vemos marrón porque se ha oxidado por el, el componente de hierro que tienen y eh, bueno, pues eh, esa tinta durante muchos años, durante siglos, desde el siglo II eh, a.C. se viene utilizando y eh, hasta prácticamente el siglo XIX. Esta tinta, por su composición cara veremos, tiene problemas muy graves de conservación y bueno, se han hecho muchísimos estudios. Yo os voy a presentar una parte muy humilde de, de, de lo que yo he podido estudiar, pero hay infinitos artículos en, en internet a disposición sobre eh, el estudio de la degradación de, de este tipo de tintas. Bueno, aquí os presento un manuscrito, estoy segura que, que habéis visto mmm, manuscritos conservados eh, como este, en el que, bueno, pues la caja de escritura se empieza a desintegrar porque la tinta llega a correr el papel. Yo en el Archivo General de Guatemala vi un montón de manuscritos del siglo XVI con estas características y, bueno, pues os voy a explicar un poco... Eh, cómo se hacían estas tintas, los componentes, cómo se pueden analizar. Intentaré ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero como eh, tenéis la presentación y se si queda grabada, pues lo podéis repasar. Aquí os, os pongo algunos eh, libros que me parecen interesantes para consultar a quien quiera eh, profundizar sobre el tema de las tintas de escritura. Y bueno, pues las tintas de escritura que se han ido utilizando tienen varios componentes, un colorante que sería el elemento tintorio que proporciona el color, que pueden ser naturales o sintéticos, el pigmento que da forma al color y cuerpo a la tinta, el disolvente que es el medio líquido en el que, que se dispersa, un aglutinante que es el que hace cohesionar todos estos elementos y las partículas y eh, generalmente un elemento fijativo que es el mordiente. Luego además se le pueden añadir espesantes, humectantes, es antisépticos Bueno, el, el mundo de las tintas ahora veréis cómo es un universo inmenso que no os podéis imaginar. Bueno, para empezar, decir que las tintas se las hacía cada escribano antes de escribir. Quiero decir, nadie iba a una tienda ni en el siglo XVI ni en el siglo XVIII a comprarse un bote de tinta. Había recetas... Eh, manuscritas, había recetas in, in, eh, impresas y los escribanos elaboraban su propia tinta antes de escribir. Esto es un fenómeno muy curioso y que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque hay mucha disparidad entre eh, la elaboración de una tinta u otra, depende de quién la haga, pero los componentes ahora veremos que son casi siempre muy conocidos. Yo he estudiado las tintas valencianas. Eh, y, y, y conozco más este, este tipo de tintas. Eh, me gustaría muchísimo que alguien se pusiera a buscar recetas de tintas en América, porque bueno, sería completar el estudio de una manera espectacular. Y bueno, pues eh, yo estudié a partir de fuentes primarias, que son eh, recetas inéditas que aparecen. En, en los manuscritos, generalmente en los protocolos notariales, los notarios que también tenían que tomar registro ellos mismos o sus ayudantes de todas las acciones de compraventa, de testamentos, etcétera, bueno, pues muchas veces en algún lugar, en una última página, apuntaban una receta de tinta, que es la que hubieran utilizado, y les había ido bien. Además de este tipo de, de fuentes, también hay fuentes secundarias, que hay recetas manuscritas publicadas, muchas, y hay recetarios, libros de secretos, tratados, que son libros que si empezáis a leer, no paráis, porque son súper curiosos. Bueno, en la, las recetas manuscritas son un acto casual, encontrarlas. Yo, bueno, pues tuve la suerte de que los archiveros, eh, conforme iban me encontrando, pues me, la, me fueron pasando algunas recetas y tienen un, un, son un testimonio muy valioso por, por la certeza de su uso. Aquí tenéis un par de recetas. Una es del siglo XV y otra es del siglo xix 20 pero os las voy a leer simplemente para que veáis, bueno, pues durante estos siglos qué poco han cambiado estas tintas. La primera es una receta en pergamino procedente de la Catedral de Valencia, está en valenciano, os la traduzco. La receta para hacer tinta, primero dos onzas de goma arábiga, Segundo, dos onzas de caparroz, eh, por último, dos onzas de galas de romanía, todo es polvorizado y puesto en una, en una ampolla con tres libras de vino blanco y puesto tres días al sol, se hace buena tinta. La otra receta dice: cuatro onzas de agallas finas, caparroz, que sería el, el sulfato de hierro, goma arábiga. Eh, azúcar ultramal piedra y, y un, varios vasos de agua en un puchero se hierve media hora y se hace la tinta. Bueno, las, las recetas, eh, no os voy a leer todas, como se queda grabado podéis, eh, bueno, pues bucear en este mundo, veis por ejemplo en este libro que es un libro impreso, bueno, pues en la guarda hay una receta apuntada, yo como soy la friki de las tintas, bueno, pues hay mucha gente que no conozco, pero hasta por Facebook me manda recetas que me voy a encontrar una receta de tinta y hay muchos también tratados documentales eh, que son muy bonitos que son eh, todos estos tratados de arte, del arte de iluminar incluso el libro de, de Cenino Chenini eh, que bueno, podéis encontrar eh, en internet que están esto, todos estos están en abierto y eh, son muy curiosos para ver, luego hay un montón de libros, son también muy curiosos porque son libros del arte de escribir y que te enseñan Cómo escribir, desde cómo tienes que hacer las letras, cómo te tienes que preparar las plumas y cómo tienes que hacer las tintas. Aquí os pongo también un listado de eh, bastantes libros que hay e incluso hasta 1920 pues estaban publicando libros de cómo eh, escribir y cómo hacer estas tintas. Bueno, esto es otro, otra tinta, en este caso impresa y bueno pues yo aunque estudié eh, sobre todo y en profundidad las tintas valencianas pues lo que he intentado siempre es, bueno, buscar un poco, eh, eh, ver el origen y ver eh, qué se hacía en otros lugares ¿no? y poder comparar con la realidad que tenemos aquí. A mí me preocupa mucho eh, como restauradora este, este tema porque, eh, bueno, pues está deteriorando muchos libros y hay muchos libros que no se pueden consultar por esto. Y hay que entender que los manuscritos son eh, únicos, o sea, lo que hay escrito ahí, si se pierde, perdemos parte de la historia. Bueno, pues en, en época romana se hacía tinta de carbón, que se realizaba con madera de resina calcinada, con goma de acacia egipcia y con heces de vino. Se hacía tinta a partir de sepia y se hacía tinta, tinta metalogálica. La tinta metalogálica es esta tinta que, de la que vamos a hablar, que es eh, la tinta que se usa en los manuscritos de archivo. ¿Mm? Bueno, eh, además eh, se han descubierto, sobre todo la Universidad de Hamburgo eh, y Christian, Christiansen, perdón, podéis buscar eh, los artículos en Internet, bueno, pues están buscando papiros eh, griegos, papiros de, del norte de Egipto, del siglo II, primero antes de Cristo, y han eh, detectado ahí ya el uso de estas tintas. Hasta ahora se creía que hasta época medieval no se usaban, pero evidentemente hay pruebas fehacientes de que era una tinta conocida y usada con regularidad. Plinio, también en su historia natural, eh, Plinio es un autor romano, bueno pues también eh, explica cómo a partir de, de, las, heces, de las heces del vino y, y, y la combustión de la resina y la brea pues se hacía este tipo de tintas y es importante porque en las recetas que, bueno, que sobre todo yo estudié que son las medievales eh, utilizan el empleo del vino y no es una cosa que aparece por obra y gracia sino que esto ya ve, tiene su antecedente romano incluso los romanos ponían ajenjo en la preparación de las tintas y, y cerca de los manuscritos para que no se comieran los eh, los bichos eh, los libros ¿Mm? y bueno pues eh, todas estas recetas van pasando a través de varios personajes y bueno yo también quería ver eh, a ver en la parte hebrea pues ¿Qué tipo de tintas se hacían? No? Aquí me pareció muy curioso que eh, bueno, pues se hacían tintas con hollín, las tintas con hollín, las tintas de carbón eran usadas, y eran muy fáciles eh, de, de elaborar, con agua, con resina de bálsamo, con carbón, con hierro y cuando, bueno, leyendo la bibliografía encontré que los rabinos cuando empezaron a utilizar hierro consideraban que estaban introduciendo pues, como una cosa pagana, a las tintas que habían hecho siempre, ¿no? pero eh, el, el, el problema que tienen las tintas de carbón es que son muy fáciles de borrar, en cambio las tintas eh, metalogálicas eh, se fijan con mayor precisión, es por eso por lo que más o menos se hace el cambio. Bueno, Aquí tenéis otro tipo de tintas que se usaban eh, en esta cultura, en la cultura islámica también encontramos que usan tinta de carbón, Tinta de taninos, que serían bueno, pues las agallas, ahora os explicaré mejor lo que es, y muchas tintas mixtas en las que eh, intercambiaban eh, y, y mezclaban el carbón con las tintas bueno En la Edad Media había dos o tres modos de hacer tinta, lo mismo que en la, en, en la cultura mm, musulmana de la que somos herederos en Europa. Eh, una con carbón y otra metal orgánica. Y bueno, pues si vosotros leéis bibliografía un poco antigua, veréis que eh, dice que la primera receta de tinta es la del monje Teófilo, que yo aquí os la he transcrito, pero bueno, nada más lejos de la realidad porque ya os he estado contando que desde el siglo II a.C. los papiros eh, egipcios estaban utilizando esta clase de tinta. Pero bueno, para que os suene y cuando os vais a leer y hablar de Teófilo se, sepáis a qué se refiere. Como os he dicho, las tintas de carbón no oxidan, son eh, bueno, muy eh, estables para la conservación, pero son muy sensibles y nada más se rozan, pues como no penetran bien, se pueden borrar. Eh, a lo largo de la historia también se han usado otras tintas, como las tintas de bistre o de sepia, y eh, las tintas eh, metalogálicas, que son las que nos interesan, que están hechas con eh, las agallas, que son esta especie de bolitas que le sale a los robles y a... a, a a las encinas, pero se usaban sobre todo de roble, al picarles un insecto. Les pica un insecto y la reacción que hace el árbol es crear esta bolita. Esta bolita eh, tiene una fuente muy importante de taninos. En el siglo VIII Cristo, no me digáis cómo ni por qué, a alguien se le ocurrió mezclar estas bolitas con eh, sulfato de hierro y se dieron cuenta que... Eh, salía un, un, un producto negro, ¿eh? porque hay una reacción inmediata. quién se le ocurrió y cómo? Pues no lo sé. Pero bueno, al principio se empezó a usar esta mezcla como cataplasma para cuidar, curar las heridas y poco a poco, bueno, pues se fueron añadiendo otros componentes como la goma arábiga o otros aglutinantes como miel, azúcar, etcétera, un disolvente como agua o vino y otros aditivos para hacer la tinta. Esta tinta tiene muy buena penetrabilidad no se borra en el contacto con agua, por eso los restauradores veréis que en algunos momentos eh, pueden incluso bañar eh, estas hojas, aunque ahora los baños en restauración de papel están un poco mmm, dejados de lado, pero se degrada muy fácilmente por efecto de la luz y por la oxidación de la tinta. Bueno, aquí tenéis algunas recetas. Aquí, simplemente que veáis las fotos, perdonad, porque no nos podemos detener. Pero, eh, bueno, pues leí un también artículos sobre las tintas chinas, porque, bueno, pues eh, nos, todos bebemos mucho de, de, de, de las culturas chinas. Eh, esto, pues me di cuenta que muchos de los materiales que se usaban luego, pues ya se estaban utilizando en, en, en este territorio, en Oriente, ¿no? Bueno, simplemente que veáis las fotos, ¿no? Pues cortezas de granada, estas, estas, este tipo de agallas, este tipo de bolitas, un, un, un montón de hojas y de fuentes de taninos muy similares a nosotros. La tinta china actual que podéis comprar, no se parecen nada a estas que os he enseñado, sino que es una goma laca con borax y, eh, y, y carbón para hacer la, eh, la tinta negra. Bueno. Eh, como os he dicho, nosotros bebemos mucho de las de las recetas musulmanas, como sabéis España fue árabe durante ocho siglos, eso es mucho tiempo, entonces bueno, pues aunque se fue conquistando la península ibérica por los cristianos, eh, la, eh, el, el pozo y el bagaje de la cultura árabe perduró por mucho tiempo porque de hecho hasta siglos después de la reconquista no se expulsó a esta comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de que los cristianos asimilaban esa cultura, pues había eh, artesanos que encuadernaban, escribían, etcétera, evidentemente con sus técnicas. Bueno, aquí no voy a hacer un paseo muy rápido para que veáis, ellos tenían una cultura eh, increíble, eh, de, de tipos de tinta, de China, de India, conocían perfectamente eh, el modo de hacer las tintas, lo recogían en tratados como el de invadir del siglo X, aquí tenéis otras otros recetas de tinta, bueno, por ejemplo, esto me hizo muchísima gracia que utilizaran agua de hojas de acelga, porque si yo lo estoy pasando muy rápido, pues si os ponéis a leer todos los componentes de la tinta, pues, pues podéis flipar, o porque decir bueno, ¿y esto para qué lo ponen? Yo dije, ¿para qué usaban el agua de hojas de acelga? Y bueno, pues miré qué componentes tenía la acelga, ¿no? Tenía potasio, tenía calcio, tenía sodio, bueno, y, y estos componentes pues van a influir luego en eh, el resultado final y en cómo es la tinta, ¿no? El que tenga hierro, pues va a hacer que sea una tinta en parte eh, metaloácida y esto tiene consecuencias en la conservación. Bueno, estos son otro tipo de tintas, tintas egipcias, eh, las tintas eh, metalogálicas que usaban ellos, ellos preferían usar agallas verdes. ¿sí? Aquí tenéis alguna receta de tinta que, por ejemplo, Usaban hojas de arrayán. Yo hice la prueba de realizar, el, poner en, en, en, en práctica estas recetas de tinta, ¿no? pues y, suma, y machacar las agallas, re, respetar cómo estaban haciendo esto, y las hojas de mirto arrayán, que son unas hojitas verdes muy pequeñas. Bueno, pues es increíble porque te ponía que hirvieras. 10 hojas de, arra de arrayán y las pusieras en eh, eh, la solución donde estabas eh, sacando los taninos de las agallas y bueno, se volvía el líquido completamente negro, ¿no? Unas hojitas que parecen ahí inofensivas. Bueno, simplemente lo paso deprisa porque eh, tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, es increíble porque ellos ya conocían eh, pues cómo modificar las tintas para que eh, bueno, pues se borrara más rápido, se conservara durante el invierno, eh, para que repeliera los insectos, eh, etc. Eh, yo lo que hice fue hacer un, una recopilación de estas recetas, la experimentación práctica de hacer las recetas que había encontrado y hacer un análisis químico para eh, ver... Eh, bueno, pues, cómo, cómo eran estas tintas y, y, y, y qué me podían decir, y además eh, estudiar los elementos de escritura. Ya hemos visto cómo se componen, eh, estas son las agallas, eh, como curiosidad eh, os cuento que eh, hay, en, en las recetas medievales traían eh, las agallas eh, de muchos sitios, no las cogía en España, hay bosques de roble, y no las recetas más buenas de sitios importantes pues no cogían las recetas a las agallas españolas sino que incluso las traían de Alepo, Alepo está en Siria vale y en el puerto de Barcelona había hasta un arancel sobre las agallas o sea había un impuesto sobre la entrada de estas agallas, yo estaba alucinando porque digo qué tendrán estas agallas que no tengan las nuestras bueno pues eh, hice un experimento, compartí con una restauradora de Estambul que ya también estaba estudiando las tintas de ellos le dije, por favor, si vino a hacer tintas conmigo, le dije, por favor, consigue eh, agallas de Alepo, que quiero ver cómo son, ¿no? Bueno, con pues las agallas de Alepo son muchísimo más pequeñas que las españolas, pero eh, tienen una fuente de taninos eh, increíble, entonces hacen una tinta con un negro mucho más intenso, yo digo, bueno, no... Y, la verdad es que me cuesta imaginar ¿no? cómo en el siglo XIV, bueno, pues podían tener este conocimiento y esta intención de personas particulares para hacer la tinta traer estas bolitas de la otra parte del Mediterráneo. Pero bueno, para que veáis un poco eh, cómo las prefieren. Esto sería un análisis de la sagaya. las agallas, las agallas aportan sobre todo potasio a la tinta y esto sería un análisis eh, de eh, espectrometría de masas y... Eh, HPLC para eh, ver eh, si eh, existe eh, ácido gálico y reconocer eh, estas tintas. Muy rápidamente os voy a explicar dos cosas, analizar los componentes inorgánicos de los bienes culturales es bastante fácil, hay mucha instrumentación, mucha instrumentación que no necesita toma de muestras, en este caso yo sí que tomé la muestra, y se analizan mmm, con bastante precisión y muy bien. Pero para analizar los componentes orgánicos, vale aparte del raman, que están desarrollando ahora aparatos de bastante precisión, bueno, pues para que entendáis un poco, tú le tienes que preguntar a la máquina si existe ese componente. vale Entonces tú le dices, ¿hay ácido gálico? Y te dice, lo busca y te dice, pues sí, mira, está el pico. O hay ácido olágico o no. Pero no metes la sustancia y te dice, estos son las gallas de roble. No, entonces es bastante complicado estudiar. ¿Qué mineral se, se emplea? Pues eh, para hacer las tintas se emplea eh, sulfato de hierro, ¿vale? Algunas empleaban sulfato de cobre, pero se ha demostrado que si no llevan un 10-15% de hierro no se hacen negras. ¿sí? Y utilizaban eh, vino. En, en España sobre todo se utilizaba vino, en el norte de Europa se utilizaba cerveza, incluso en algunas partes se utilizaba orín para hacer tinta y también agua, ¿sí? Eh, además, pues eh, se utilizaba alumbre, vinagre, eh, cada una, pues eh, cada, cada material, pues para mejorar esa calidad de las tintas, ¿no? Pues por ejemplo, estas eran para hacer perdurar la tinta, porque la tinta tú la haces y, bueno, si la haces en agua, a los tres o cuatro días, por ejemplo, aquí en Valencia, que hace buen tiempo y hace calor, pues te sale un hongo, pero increíble. Entonces, bueno, ellos ya conocían este, este problema y añadían alumbre, vinagre, etcétera, para... Tal. Para perfumar la tinta, pues añadían hasta agua de rosas, por ejemplo, en la Catedral de Valencia se si iban a comprar la Mallorca al agua de rosas, para intensificar el color, para mejorar la fluidez, etcétera, incluso las recetas hablan de que se tenía que remover con un palito de higuera, y yo pensé, bueno, pero qué más dará que sea de higuera que el palito sea de peral o de manzano, pues no, porque es que la higuera tiene eh, como un látex dentro, entonces este látex, una receta lo explica, hace que me medrase la tinta y que se mezclasen todos los componentes. Bueno, esto es un resumen un poco de algunos de los componentes que he encontrado, hay muchísimos más, ¿sí? y al estudiar, eh, bueno, pues todas las recetas que yo tenía, el porcentaje de, de eh, componentes que utilizaban, bueno, pues me di cuenta que eran todos bastante similares. ¿sí? Una peculiaridad que encontré, pero no he podido determinar porque tendría que hacer otro estudio, es que en el siglo XVI se empleaba mucho el vino y, eh, de hecho, es el siglo en el que peor conservadas están las tintas. ¿Mm? Eh, más o menos por lo que yo he visto en los archivos americanos eh, pasa lo mismo, pero desconozco si están hechas las tintas con vino o no. Solo conozco el caso de Ecuador, que tuve la oportunidad de analizar las tintas, algunas estaban hechas con vino y otros no. En cambio, en Ecuador están muy bien conservados. Bueno, aquí veis el proceso de cómo se hace la tinta, cómo se queda. La tinta, si se hace, por ejemplo, solo con óxido de zinc, nunca la tinta negra. Y, bueno, pues esto es el análisis de los componentes específicos de las tintas, incluso eh, el envejecimiento acelerado. Bueno, una cosa que podéis eh, haceros los súper sabios, es que cuando veáis en un manuscrito que hay un halo eh, alrededor de una letra, ¿vale? Esto quiere decir que esa tinta se ha hecho con agua. ¿sí? Las tintas que se han hecho con vino eh, no, no se hacen halo alrededor, así una cosa. Bueno, ahora esto sí que lo voy a pasar en tres minutos, pero espero que luego podáis vosotros ver el, el, la, la conferencia con mayor calma y... Eh, ya sé que muchos me diréis que en vuestros laboratorios no tenéis todo este tipo de instrumental, pero en algunas universidades seguro que hay eh, microscopios, etcétera, que os pueden ayudar. Vale, cada vez es más importante antes de meterse a restaurar cualquier cosa de patrimonio hacer primero un estudio importante de los componentes y de la degradación. Si no sabemos los componentes, podemos meter la pata. Aquí tenéis. Todos los tipos de técnicas que se pueden aplicar al estudio de las cintas. Ya os digo, lo paso rápido porque esto es imposible que en 40 minutos lo pueda explicar todo. ¿sí? Hay muchísimas cintas, hay muchísimas eh, eh, técnicas de análisis, hay análisis con toma de muestra y análisis sin toma de muestra, ¿vale? Con toma de muestra, que es como lo hice yo porque yo eh, utilicé un microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Bueno, pues mirar, hice una foto porque yo cuando iba a los archivos y decía que quería tomar muestras, bueno, pues si creían que me iba a llevar medio libro, ¿no? Pero yo le decía al archivero, bien, siéntate a mi lado. Yo cogía la muestra, intentaba cogerla siempre de una mancha, porque hay muchísimas en los libros, en los manuscritos, no hay en medio de una letra, hay muchas manchas, dibujos a margen, y luego pues, lo metía en los tubitos, lo tapaba y le decía, toma esto, y algunos no veían ni, ni, ni, ni la ni la muestra, luego esta muestra pues se ve así de grande, la tinta aunque no lo creáis es la parte blanca, el resto sería el papel y bueno esto es eh, en el microscopio puedes eh, pedirle que te, que te detalle dónde están los elementos principales, aquí esto que se ve como naranjita sería la presencia de hierro y la detecta perfectamente en las franjas eh, de escritura, bueno, estos son eh, tipos de análisis y eh, yo vi que pensaba siempre que el hierro era el elemento que más eh, influía en, en la conservación y en el deterioro de las tintas. Pero bueno, hice un, un estudio de probabilidad, por supuesto me lo hizo un matemático, o sea, yo le dije quiero esto porque no soy matemática, eh, y descubrí que el, el elemento, el compuesto de las tintas que más estaba perjudicando al estado de conservación, porque yo anotaba el estado de conservación de cada una de las mil muestras que tomé, eh, bueno, pues era el sodio. Eh, puede parecer extraño, pero os voy a, a contar una cosa. Eh, estas tintas eh, hay veces que tardan en secar. Entonces, cuando vosotros veis en algún anticuario que venden eh, tinteros, ¿vale? Tienen como eh, el tintero para el recipiente para poner la tinta, el recipiente para poner las plumas y otro que parece un salero, ¿vale? ¿Eso qué es? Bueno, pues eso es que lo llenaban de arena, ¿eh? Y esa arena la tiraban para secar los libros. Yo me he encontrado un montón de manuscritos que haces así y cae un montón de tierra de dentro. ¿Qué es esa tierra? ¿Qué es esa arena? El secante. Muchas veces se quedaba incluso pegado en la tinta. En las tiendas valencianas, Valencia está en la costa del Mediterráneo, ¿qué es lo que usaban? Pues arena de la playa. Entonces la arena de la playa tiene un montón de sodio y esto está haciendo que perjudique mucho el estado de conservación. Bueno, aquí veis problemas que pueden tener las tintas, veis como salen a los blancos, se perfora el papel, se rasga, traspasa, hay migración, hay migración de un so, dado de soporte a otro y eh, me gustaría en cinco minutos eh, explicaros eh, qué se está haciendo ahora mismo para conservar estas tintas. Yo soy muy radical, ¿Vale? Y, y, y ya lo advierto, o sea, hay un, un, una línea muy importante de estudio que yo respeto y admiro profundamente, que es la línea holandesa, que lleva muchos años estudiando este tipo de tintas y que proponen un eh, tratamiento con fitatos de, de, para eh, revertir esta acción. Eh, para, ¿qué, ¿Qué podemos hacer en estos casos en restauración? Bueno, solo podemos controlar el pH, porque el pH cuanto más ácido sea, más posibilidad tiene las tintas de eh, deteriorarse, se tienen que estabilizar ¿sí? y, y, y, y se tienen que consolidar generalmente con una laminación. Los sistemas de control de, del pH, bueno, hay, hay muchos sistemas, hay sistemas individuales que tienen sus pros y sus contras. Como tengo poco tiempo, os lo leeré luego con calma. Quien tenga duda me escribe en un correo y se lo explico. Y. Eh, <coughs> Eh, los más usados generalmente han sido el hidróxido de calcio, el bicarbonato de calcio y magnesio, el propionato de calcio, que es un gran desconocido pero es muy útil, el óxido de magnesio disuelto en perfluoreptano y ahora mismo lo que está más en boga es el control del pH con las nanopartículas. Vale. La estabilización, que eh, según todos estos estudiosos de eh, Holanda, eh, bloquean los iones de hierro y descomponen peróxidos, que no lo pongo para nada en duda porque yo no soy química, eh, el nivel de estudio que tienen ellos es superior al que tengo yo en ese aspecto, pero yo le encuentro mmm, cinco pegas que me parece absolutamente inaplicable a los libros en el estado de conservación que yo os he enseñado. Esto si es un libro que tiene un agujerito de tinta, pues a lo mejor, pero bueno. Se requieren varios baños para hacer este este proceso de estabilización. Los baños hoy en conservación de papel se están denostando, ¿por qué? Porque tú metes un papel en un baño, le estás quitando el apresto original, el papel crece, le estás quitando la rugosidad original, ¿vale? Con lo cual estás haciendo o sea, estás alterando mucho el papel. Luego, este, este sistema es de muy lenta aplicación, porque sí, requiere varios baños, se usa amoníaco con bicarbonato de calcio, a mí poner amoníaco en el papel me parece que no, perjudica las tintas con un alto contenido en cobre, por ejemplo, las tintas que yo he analizado en Marruecos o tintas que, es, que he leído que se han analizado en México o otros sitios, tienen un altísimo componente en cobre, con lo cual, quien aplique este sistema... ...de restauración sin haber hecho un análisis y ver si esas tintas tienen un alto contenido en cobre o no, puede estar perjudicando muchísimo más a, al manuscrito que ayudándolo. ¿sí? Y bueno, pues eso solo puede ser aplicable a documentos con un nivel de deterioro pequeño. ¿Qué, qué hacemos nosotros? Nosotros simplemente hacemos un, un control del, del pH, ¿sí? generalmente o con propionato de calcio o con nanopartículas y hacemos una laminación... Que la podemos hacer en húmedo, como veis aquí, o la podemos hacer como eh, actualmente se utiliza más con tisús reumectables. ¿Esto qué quiere decir? Otro año os explico los tisús reumectables. Se preparan hojas de papel japonés con el adhesivo que luego se activan. Esto tiene la ventaja de que tú puedes estar haciendo una laminación de un libro entero sin necesidad de desmontar. ¿vale? Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de un libro de música totalmente, bueno, pues como veis... Eh, destrozado por, por la acción de la oxidación de las tintas. Estuvimos ocho meses para restaurarlo. Nos ayudó una eh, musicóloga, porque claro, nosotros éramos incapaces de, de, de, de, de, de ver si continuaba un pentagrama o no. Faltaban muchos fragmentos, los que no pudimos colocar los dejamos al final laminados por si algún día hay un sistema que se puede eh, reponer los fragmentos. Y bueno, con esto. Lo he hecho muy, muy rápido, pero quería estar en tiempo para todas las preguntas que me queréis hacer. Muchísimas gracias. Y aquí tenéis mi correo, cualquier cosa. Lo único que os digo es que tengáis paciencia si no os contesto enseguida, pero os prometo que siempre contesto a las dudas. Así es que muchas gracias. Gracias, Gemma, por compartir con nosotros. Me alegra mucho verte y tenerte por acá. Gracias. Gracias también por introducirnos al mundo de las tintas. Muy interesante. Ahora vamos a ir a la sección de preguntas. Ahora te digo la primera. Nos pregunta Veros Landa en Facebook acerca de bibliografía. Y nos dice, ¿nos puedes recomendar un libro o artículo sobre el tema de las tintas? Ahí en, en, en la propia presentación os he puesto un montón de fotografías de libros eh, sobre tintas, pero si no, lo que puedo hacer, Marisol, es eh, te puedo mandar una recopilación de artículos, vale, y quien quiera, pues, que, que a, a través de ti, eh, pues, tú se los puedes mandar. ¿Te parece bien? Perfecto. Es que no hay un... Hay varios libros. Yo eh, eh, Si repasan la presentación, hay varios libros en los que habla bastante de tintas. Perfecto, está bien. También les recuerdo a los que nos están siguiendo que si tienen preguntas para Gema pueden dejarlos ahí en los comentarios para que sean contestados ahora en vivo que la tenemos por acá. Vamos con la siguiente pregunta, nos pregunta José en YouTube, ¿cuál es la importancia de la tinta china y cuál es su legado a lo largo de la historia? Bueno, pues como os he visto, la tinta china no era una única tinta china. Yo simplemente no me he parado a explicar cada una de las recetas. Es muy interesante leer eh, todos los componentes, pero eh, el legado es que muchos de los componentes que se han utilizado eh, a lo largo de las dinastías eh, chinas, pues son componentes que luego a través de, de la cultura islámica pasaron, pasaron a Europa. ¿no? O sea, las, las tintas y aunque... Aunque pensemos que no había comunicación, en el siglo VII, VIII, había comunicación entre Oriente y Occidente. Entonces, bueno, pues eh, muchos de los componentes y muchos de, de, de los adelantos que, que se conocían en China, pues, eh, bueno, ya te digo que se intercambiaban y pasaban a la cultura nuestra. Desde luego, por ejemplo, las agallas de roble que son fundamentales en el uso de las tintas que hemos usado más, en, en Occidente y en América, bueno, pues eh, las conocían perfectamente eh, y las utilizaban los chinos. Ok. Katy Guerra en YouTube nos pregunta, nos dice, gracias Gema por tu ponencia, quería saber sobre el uso de la tara para la obtención de los taninos en las tintas metalogálicas de Latinoamérica. La tara... No sé qué me quiere decir con la tara. Ah, será un componente, ¿qué es la tara? Es que igual vosotros le ponéis otro nombre. A ver, eh, por ejemplo, yo cuando estudié las tintas de Ecuador, vale que os he dicho que tuve la oportunidad de coger muestras de tinta y analizarlas, eh, me resultó muy curioso porque tenían un componente eh, metálico que era hierro, con lo cual eran unas tintas muy similares a las españolas, eh, y... y pero tenía una particularidad y es que ninguna estaba oxidada. Entonces pasé a estudiar los componentes eh, orgánicos. Como os he dicho, los componentes orgánicos son bastante difíciles de detectar. Yo no pongo un, eh, una muestra de tinta y me dice enseguida qué componente orgánico tengo, sino que tengo que preguntar a la máquina. Entonces yo le preguntaba sobre lo que yo conocía. ¿Hay, hay agallas, o sea, hay ácido gálico, que es ácido gálico y ácido lágico que es lo que contienen las agallas? Y encontré que no. Lo que no sé es con qué están hechas eh, esas tintas. Es muy probable que en América las fuentes de taninos fueran distintas. Por ejemplo, eh, en, en Ecuador encontré, eh, leyendo los primeros eh, libros de... El libro del Cabildo, creo que se llama, no me acuerdo. Eh, de los primeros, bueno, pues había un, un, un auto de, de un juicio en el que un indígena se quejaba de que el notario que era español no aparecía nunca por la notaría y él tenía que hacer todos los escritos, etcétera Y entonces yo me puse en la cabeza de, de, de esa persona ¿no? y dije, bueno, ¿cómo va a comprar...? Este haría la tinta pues con lo que él tuviera, no se iría a, a esperar los, los barcos que venían de España con las agallas que serían carísimas. Vale, entonces en, en Ecuador hay una persona de, del Instituto Nacional de Restauración que está justamente estudiando otras fuentes de taninos. Yo ahora mismo la tara no sé qué es, pero seguro que se, se utilizaban otras fuentes de taninos. Por ejemplo, otra curiosidad es eh, que aparece muchas veces eh, la corteza de Granada. Eh, en las recetas islámicas eh, eh, yo vi que ponía agua de granada, en la traducción entendí que era zumo de granada, hice tinta con zumo de granada y no se secaba hasta, hasta los siete días, con lo cual dije, esto, este elemento es imposible que se utilizara para hacer tinta, porque si, si tarda siete días en secar, no podían tardar siete días en pasar la hoja. Bueno, pues eh, averigüé a través de, de amigos y de gente que trabajaba las pieles en Marruecos y me dijeron que lo que es el agua de Granada en realidad era una extracción de los taninos, igual que os he enseñado con eh, la, las agallas. O sea, que hay muchas fuentes de tanino que las ponen a, a macerar en agua o en vino y a partir de ahí hacen las tintas. Pero por eso os digo que es un mundo inmenso. Ok. ¿Qué tintas ¿Consideras tú que se, han, que se han logrado conservarse mejor a lo largo del tiempo? Uf, es que esto es un misterio porque eh, tiene muchos factores. Eh, por un lado está la composición que os he dicho, que yo, eh, bueno, pues cuando acabé la tesis de, de 900 páginas, 900, eh, dije, la conclusión mía fue, he estudiado los elementos metálicos, y tenía que haber estudiado los elementos orgánicos. Me parece que son eh, más influyentes y más diversos. Pero no solo en la conservación de un manuscrito y una tinta influyen eh, los componentes, sino que influye también eh, el ambiente en el que se conserva. ¿Sí? Si han estado en un ambiente muy húmedo, evidentemente las tintas eh, acelera el proceso de oxidación de manera mucho más rápida que se han estado en un ambiente seco. Entonces decir, qué tinta se ha conservado mejor es eh, difícil determinar. Se han conservado mejor aquellos manuscritos con algunos componentes o con menos cantidad de hierro, más cantidad de, de calcio y en condiciones de conservación mejores. Ok. ¿Existe un método para estabilizar las tintas metalogálicas y evitar que destruyan al papel? Bueno, pues es lo que he explicado al final de, de, la, de la conferencia, lo he explicado muy rápido porque teníamos poco tiempo, pero eh, ya os he dicho que sí que existe un sistema que es eh, el tratamiento de fitatos, pero con el que yo, bueno, pues no comparto el que sea el más idóneo para la, no dudo que, que eh, estabilice y eh, frene eh, la oxidación del hierro, no lo pongo en duda. Pongo en duda el, el modo del tratamiento, que hacen falta cinco baños, hace falta eh, añadir amoníaco, etcétera, Y yo creo que eh, los libros que tienen una degradación con tintas eh, muy eh, intensa es imposible aplicar ese sistema. Con lo cual yo recomiendo solo hacer un control del pH, hacer el pH del papel, elevarlo a lo más estable posible, lo más cerca de 6,5-7. Y luego hacer una laminación, bien sea eh, en, en húmedo, con, con almidón preparado al estilo japonés, con éteres de celulosa o con gelatina. O hacer papeles rehumectables que luego con el mismo solvente que has utilizado para preparar el adhesivo puedas activarlo y no hace falta mm, desmontar los libros. Okay. Fabio en YouTube nos pregunta, ¿qué tipo de instrumentos, papeles y técnicas se utilizaron para la escritura de manuscritos con tinta? ¿Nos puedes compartir algunos ejemplos? Bueno, generalmente se usó eh, en el siglo II, primero, cuando aún el papiro estaba en uso, pues usó papiro, eh, que son eh, el tallo de, un, de una planta que crece en Egipto que se, se, se adhiere simplemente con el agua, se va poniendo una capa, digamos, en paralelo y otra luego en perpendicular, esto se prensa y eh, los, las fibras tienen como una adhesión en sí mismas, forman como unas hojas, se ha escrito sobre pergamino sobre pergamino es verdad que al ser un... Material más grueso eh, ha conservado mejor eh, el soporte. Esto no quiere decir que no ha, yo no haya visto pergaminos taladrados por las cintas, los he visto, pero mucho menos que el papel. Y luego el papel, el papel que generalmente se llama papel de trapos, ¿vale? No es un papel de algodón, que mucha bibliografía pone el papel antiguo de algodón, no, no, no. no. El papel este está hecho de lino o de caña, de fibras de lino o de cáñamo con un eh, Al que se le añaden algunos componentes para cerrar las fibras del papel y eh, luego se le añade eh, eh, un adhesivo para que se mantenga. Eh, eh, al principio se le hacía un apresto con gelatina y eh, a partir del siglo XV-XVI, eh, perdón, al principio se hacía un apresto con almidón y a partir del siglo XV-XVI con gelatina. Ok, gracias Gemma. Pregunta Irayaki en YouTube, si no tenemos manera de restaurar y en el manuscrito hay muchas partes separadas, ¿qué medidas sugieres tomar para conservarlo? Vale, hacer una camisa, una camisa es, digamos, dentro de, si tú tienes las tapas del libro, lo que queda dentro, el cuerpo del libro, hacerle, eh, envolverlo como con un papel con tres solapas para que no eh, se fragmente ningún trozo y hacer una caja de conservación. Las cajas de conservación tienen que ser sin adhesivos. Cajas libres de ácido que tú cortas eh, y montas, eh, digamos, con pestañas, pero sin ningún tipo de adhesivo porque los adhesivos generalmente tienen ácidos y los ácidos van a, a, a pasar al papel y van a fomentar el que se deteriore. Ok, gracias. Ahora, tú Ana nos pregunta, ¿podrías explicar a grandes rasgos el deterioro que ocasiona el cobre en las tintas y cómo se incrementa en un proceso de lavado? Eh, a ver, eh, tanto el cobre como el hierro oxidan eh, con la humedad, con la humedad ambiente. ¿sí? Lo que pasa es que el cobre es eh, más corrosivo que el, el hierro, ¿vale? Eh,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 Eso, no, no me acordaba del proceso de lavado. Bueno, pues eh, justamente eh, todos los, los mecanismos de corrosión del papel y de la tinta se aceleran con la humedad. Si, si ya con la humedad ambiente eh, eh, taladran el papel, si hacemos un baño a unas tintas de cobre pues lo que estamos aportando es eh, bueno, pues un, eh, un factor de corrosión todavía más importante, con lo cual eh, los papeles no se deberían lavar, ya lo digo, no se deberían lavar y eh, los que contienen cobre, pues muchísimo menos y con mucha más precaución. Hay muchas formas de lavado, ¿eh? ya, generalmente en los laboratorios ya no metemos las hojas eh, y las lavamos en plan eh, de 10 en 10 como hacíamos antiguamente. O sea, hay lavados por capilaridad y otros sistemas de lavado que son mucho más eh, eh, generosos con el documento y no eh, eh, le añaden tanta humedad. Acá tengo un comentario, dice, en un estudio que hicimos en México del siglo XVI al XIX, hemos encontrado gran cantidad de cobre a la par del hierro e incluso en algunos casos es mayor la cantidad de cobre que de hierro, sobre todo a partir del siglo XVII. Es un comentario de María. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Por eso antes os he dicho que en, en, en estudios que habían hecho en México hay mucha cantidad de cobre, entonces ojo con, con, con los manuscritos mexicanos porque si se aplica el sistema de, de citatos, o lo único que se va a hacer es deteriorar mucho más el manuscrito y acelerar eh, su, su deterioro. O sea, es, eh, es mejor pues, ser más respetuoso. O sea, la, la restauración tiene que ser poco invasiva. Estamos tendiendo a eh, estudiar mucho eh, el, el manuscrito, eh, detectar muy bien los daños y hacer lo mínimo, absolutamente mínimo, para que se pueda preservar. Pero estas acciones de eh, lavados y estos procesos tan intensos, eh, ojo, porque pueden estar deteriorando el, el manuscrito. Okay, sí, acá dice, ¿hay comercializados algún tipo de reactivos para determinar la presencia de cobre igual que lo existe para determinar la presencia del hierro? Pues la verdad es que no, no, no los conozco, porque sí que es verdad que existen unas, filita, unas tiritas de entrelina, no me acuerdo la palabra, me sale ahora, que detectan muy bien el, el, el hierro en las tintas, pero, pero que siempre sale hierro en las tintas, porque ya os he dicho que si no hay hierro no se hacen negras, entonces, no hay ninguna tinta que sea solo de cobre. Todas son, si tienen cobre, tienen un 10 o un 15% de hierro para que se haga negra. Las vemos hoy marrones porque se han oxidado. Desconozco si hay unas tiritas, pero me lo apunto también para buscarlo y eh, te lo mando a ti y, y lo distribuyes entre la gente. Ok. Sigue en YouTube. ¿Qué otros tipos de metales has logrado identificar en las tintas aparte del hierro y el cobre? El hierro, cobre, zinc, pero el cobre y el zinc sobre todo eh, suelen ser, ¿habéis visto esa especie de piedras que yo os he enseñado? Bueno, pues el sulfato de cobre lo recogían, por ejemplo, hay documentos que en Sevilla, en un pueblo, pagaban los impuestos con sulfato de hierro. La gente iba a la orilla del río, cogía estas piedras, por decir, llamarlo de alguna manera, estos bloques y los vendían uh, para, o sea, lo pagaban como impuestos porque eso se vendía para hacer tinta. Eh, hoy en día somos capaces de separar perfectamente los tres elementos, el hierro, el cobre y el zinc, pero en la naturaleza eh, generalmente aparecen como impurezas. También he encontrado muchas veces plomo, el plomo procede de los, de los tinteros muchas veces porque eh, los tinteros estaban hechos de plomo, la tinta pues, estaba unos días allí reposando y eh, bueno, pues hay transmisión. Luego eh, aparece el sodio, como os he contado, el calcio, que procede sobre todo del papel, porque claro, la tinta no está inerte, sino que la tinta reposa sobre el soporte, con lo cual se mezclan en un momento los componentes del papel y de... Y de eh, y de la tinta, y bueno, pues el potasio también he encontrado, que generalmente viene de las agallas y de las hojas de mirto. Y bueno, pues eso más o menos son los elementos metálicos que he podido encontrar. Ok. ¿Podrías explicar más de la restauración que aplica sobre los documentos que tienen tintas ferrogálicas ya deterioradas? Vale, pues, lo, como os he dicho, lo que hacemos es, eh, en el Instituto de Restauración, eh, simplemente una estabilización del pH, o sea, con, eh, o bien con propionato de calcio disuelto en agua o en alcohol, eh, esprayamos el documento, de manera que intentamos conseguir eh, elevar el pH para que eh, la reacción sea más lenta. Si estudiáis sobre eh, las reacciones químicas que hay dentro del papel y de las tintas, a cuanta más húmeda y cuanto el pH más bajo, más rápido va la, de, la degradación y lo que hacemos es eh, la, una laminación. Siempre hacemos laminación o bien en húmedo o como os he dicho, laminaciones eh, rehumectables, que es lo que últimamente pues, más estamos utilizando. Con los adhesivos que os he dicho... Gelatina, eh, éteres de celulosa, porque por ejemplo se puede usar la tilose o la metilcelulosa, se puede utilizar el crucel porque eh, se puede disolver en alcohol y esto muchas veces te facilita, sobre todo si hay un, bueno, un, un documento o un libro que no puedes desmontar o una obra gráfica que con el agua es soluble, bueno, pues hacer un tisurro mectable con crucel eh, te puede ayudar a, a, a que no mueva eh, los materiales utilizados. Ok, tengo un comentario de María Guadalupe de Granados en Facebook y nos dice, se está manejando un tema muy profundo e interesante y el tiempo es insuficiente para abordarlo, sin embargo la, pon la ponencia está de lo más excitante, el tema es apasionante, muchas gracias. Ay, Pues muchas gracias, la verdad es que yo, yo también eh, soy consciente de que he ido rapidísimo, pero es que como dijisteis, 40 minutos, pues he intentado cumplir. Pero bueno, cuando queráis, eh, de cualquier tema que os, hablado, que os he hablado, cuando queráis, eh, Marisol, organizas una charla y hablamos solo de restauración, solo de las tintas, solo de, lo, de los análisis, de lo que queráis profundizar. Perfecto, gracias. Hay muchos saludos, varias personas que te están saludando de México, Argentina y de otros países más. ¡Ay, qué bien! Saludos. Besos a todos, os quiero. Bueno, entonces, para ir cerrando, gracias, Gemma. Bueno, espero luego... que, que, perdón, que, no, <risas> que simplemente espero que os haya gustado y os haya podido ser útil. Yo ya sé que no he podido profundizar en nada, pero simplemente quería daros una imagen de bueno, lo importante que es conocer los materiales antes de ponerse a restaurar y que conservar no es solo guardar, Preservar no solo es temperatura y humedad, sino que conocer eh, el, el, el objeto que queremos conservar es fundamental. Es correcto, sí. Bueno, luego, gracias Gemma, luego de toda una semana de, de bastante conocimiento pudimos ver muchos proyectos muy interesantes que fueron presentados, las situaciones en sus instituciones y en los diferentes países. Tuvimos la oportunidad de aprender de diversas temáticas aplicadas en bibliotecas y archivos. Sobre temas de digitalización, conservación de fotografías, restauración de documentos, tintas ferrogálicas, estabilización de colecciones documentales, libros antiguos, el rescate de colecciones y el biodeteriorio documental. Y bueno, y para ir concluyendo, vamos a, a la pregunta, ¿qué es mejor, conservar, preservar o restaurar? Pues yo les puedo decir que este cuestionamiento es que usualmente muchas personas involu involucradas en el tema se lo hacen. Pues para mí la respuesta de verdad es depende, esto, esto, para esto debemos definir el por qué y para qué. Definitivamente estos son conceptos que tienen diferentes significados, abarcan diferentes actividades, pero no dejan nunca de estar relacionados. No es que uno sea mejor que el otro, todo va a depender de acuerdo a las condiciones de los materiales con los que estemos trabajando, los profesionales que estén involucrados y los recursos económicos que tengamos disponibles. Pero de una situación sí que estamos muy seguros y conscientes que si trabajamos en un buen plan y un protocolo de preservación, vamos a estar ganando un gran paso para no tener que intervenir directamente en las colecciones documentales. No sé si tú, gema quieres ampliar o, o compartirnos tu opinión o decirnos algo acerca del tema. Bueno, yo creo que eh, las tres cosas están íntimamente relacionadas, como os he dicho al principio, desde luego lo primero es conservar, conservar y preservar, conocer y estudiar y bueno, yo eh, como soy restauradora pues tam tampoco digo que no a la restauración, pero sí que digo que hay que hacer una restauración responsable. Tiene que restaurar quien sepa restaurar, se tiene que restaurar lo mínimo que se tenga que intervenir y se tiene que restaurar con mucho conocimiento de lo que estás haciendo. Eso es mi opinión. Pero claro, si no hay una conservación y una preservación anterior o si no preservas una vez restaurado, no sirve de nada la restauración, con lo cual es un círculo que nunca se cierra. es Correcto. Muchas gracias, Gemma. Muy agradecidos con todas las personas que nos han seguido y unido durante toda la semana. Agradecemos la participación a todos los ponentes que compartieron con nosotros durante estos días y a los participantes que presentaron sus proyectos en la modalidad de póster. Quienes pueden mencionar: Yadira Vargas de Cuba, Cristian Zamora de Costa Rica, María Fernanda Rossi de Argentina, Melissa Barrantes de Costa Rica, Patricia Ruiz de México y Henry Vilches de Perú. Los pósters van a quedar subidos en la página de la biblioteca en la sección del evento para que puedan irlos a visitar si todavía no los han visto de manera digital. También hacemos un cordial agradecimiento al equipo de la biblioteca que año con año trabaja para que la semana de preservación pueda desarrollarse. Y también al equipo de New Media que nos brinda soporte digital y hace posible que estas conferencias se queden en línea. Los invitamos que si quieren seguir aprendiendo sobre todos estos temas de conservación en la página de NUMIDA ya se encuentran grabadas, se encuentran almacenadas todas las, las conferencias que han pasado durante los 10 años que hemos eh, tenido la semana de preservación. Ahí van a encontrar también una diversidad de temas. Eh, también les hacemos una cordial invitación para que estén pendientes de las futuras actividades que la biblioteca organiza. Y les enviamos un cordial saludo a todos los países e instituciones que se hicieron presentes. Gracias por acompañarnos durante toda esta semana que con mucho esfuerzo y dedicación es organizada cada año. Esperamos en el futuro poderles ofrecer más conferencias y más, ta y más talleres con profesionales de alto nivel y en una mo mo modalidad presencial. Gracias, Gema, por tu tiempo, comp compartir con nosotros y nos vemos en una próxima. Enhorabuena. Gracias.